Entonces, este niño que está creciendo, que se está desarrollando, resulta que va a tener un hito que todos, por lo general, tanto odontólogos como eh, antroposóficos, esperamos, que es la aparición del molar de los seis años. ¿Ya? Es un molar que no va a exfoliar un diente, va a aparecer solito atrás. No lo vamos a ver, puede que moleste un poco. Pero como nosotros somos los encargados de la higiene de nuestro niño, ¿cierto? O del control, yo puedo decir, te lavas tú los dientes mientras yo me lavo los míos y luego yo refuerzo tu cepillado. Entonces, me permito también examinarte. Ya el control eh, eh, de, de las lesiones también se da prime, primeramente por los padres. ¿Ya? Este molar de los 6 años va a salir eh, al fondo de la boca, no va a exfoliar a nadie y sin embargo es sumamente importante. Cuando este primer molar emerge, que es el molar del estudio eh, y oficio, ¿ya? Este molar, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando llega a ocluir el molar superior con el molar inferior a ambos lados, el eje de la cabeza del niño va a cambiar se produce el segundo levantamiento de la mordida ¿ya? cambia mi perspectiva y empiezo el proceso de desvincular entonces en las piezas definitivas va a empezar a aparecer esta esencia del ser que está en este niño latente ¿okay? Cuando se genera entonces este cambio de inclinación, este levante, el niño empieza entonces, su cerebro también ya está maduro para este proceso, empieza a poder intelectualizarse. Y cambiamos de, una, de un pensamiento en imágenes a un pensamiento que puede ser más concreto. Entonces puedo empezar a intelectualizarme. ¿Por qué digo que los antroposóficos y los odontólogos estamos e e esperando, atentos que este molar aparezca? Porque Ay, significa. No puedo dejar el <ríe> bueno, porque significa que este niño puede entrar a primero básico. ¿Ya? Les llamamos el molar de los seis años. Eso no significa que todos los niños a los seis años tienen este molar presente mucho a los cinco y medio otro a los seis y medio tiene mucho que ver con los ritmos del niño ya tiene mucho que ver con quién es este ser también y con la genética también por supuesto que se le ha entregado a, a, a este niño ya está dentro de, de los variables pero sin embargo una vez que emerge, una vez que ocluye, nosotros sabemos que su cerebro y la formación de sus órganos, por lo tanto, está listo para ya empezar el camino de la intelectualización. Puede empezar a aprender cosas concretas. Realmente puede. ¿Ya? ese estudiante que sale como por detrás, sin necesidad de que todavía se le suelte el de adelante, por ejemplo. Lo que pasa es que la erupción de este eh, primer molar va a generar también el impulso o el tiempo en el cual empieza el recambio dentario anterior, ¿Ya? Entonces estamos en estos seis años, vamos pasando el 7, estamos terminando primer septenio ya y van a empezar entonces a erupcionar las piezas definitivas y estas piezas definitivas que empiezan a marcar nuestro segundo septenio que los papás se empieza a, empiezan a notar que el niño que antes le creía todo exactamente el mundo de magia que le habíamos vendido ya no es tan así, ya nos pilla ya nos ve francamente a los ojos y nos dice parece que mi papá se equivocó ¿Y por qué? Porque empieza la desvinculación y también empezamos a, a encarnar. Este niño pasa de estar en este polo superior, ¿cierto? Sensu neurosensorial y empieza a pasar a su estado rítmico. Vamos a pasar al segundo, sector.